Thank <laughs> you. Yes. Sí, no me No me cierro. Se ¿no? No. <ríe> me Se sí, me Se sí, bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por venir en nombre de la organización Sanitaria internacional de Sanitas de San Internet. agradezco su presencia, que han tenido. Y pues eh, a todo el público contarle que estamos aquí en presencia de la señorita Colombia. Andrea Tobar Velázquez, la Virreina Nacional, Daniela Herrera Vendal, la Primera Princesa Alejandra Ochoa López, la Segunda Princesa María Camila Soleil Alarcón, la Tercera Princesa Iber Alomía Prado, también el Doctor José María del Castillo, Vicepresidente Comercial de Cosánicas, el Doctor Diego Pintero, Vicepresidente de Mercadeo de Cosánicas, el Doctor Vicente Bernal, Vicepresidente de la, de la organización de la Organización quienes se los van a acompañar en esta ceremonia en la que le damos la bienvenida a las ciencias más bellas de Colombia al mundo de la constitución al mundo de expertos científicos sí. En la parte de la ya después les contaré un de los de lo que vamos a hacer de pues, pues, pues, pues, firma, ya después de la de no meterse, de la de la de de la de la y la de la la de la que no lo pero que se Muy buenas buena eh, decir algo o no simplemente agradecerles la presencia de felicitarlas. Para nosotros no no tener que yo la casa y darles un apoyo para que sigan. Pueden hacer hoy, es una que se que ustedes también que pero yo creo que después ¿cómo, cómo hacemos la, la entrega? una vez la firma, la firma de una vez la firma firmar esto después exacto, entonces sí. mejor que pero ahora, vamos aquí? La, la entrega de esto así y después le de estamos última únicamente no, no, no. le entregamos esto sí, sí señor y bueno, esto ah, bueno. es esto, esto, esto, esto, sí, para que sí, para este no hay carne, es muy chiquito hay uno de bolsillo no me cabe en la carne de Herrera a vendaño. Que creo que nos lo con sonrisas que te Vamos a arrancar. Sí, no, no, no, no más. Ah, miren, uh, ok? uh -huh. muchas gracias, oh, gracias, super, gracias. La, la primera, primer carne que o <risa groisa> <risa> la primera que la entregue de todo. Gracias. Mira la cámara. Ay, claro que sí. A ver, acá. Mira Mira la cámara. Mira Mira Mira Mira. ¿Está acá esta cámara? ¿Cómo? Te la voy a entregar ya al lado del osito. Ven ahí Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahora si hacemos una botica con el grupito... A ver si A ver si A ver si el A ver si el ritmo... A A A no, tranquilo yo soy es un tonto de la izquierda no sé ni de la izquierda alejala de Jacky ahora con el grupito de está está volando a casa nos podemos correr un poquito atrás para que todos hagamos la foto gracias acá? Muy bien. si viene Pablo habrá una solo las La reina, es... La reina con el café. Qué pena. La reina con la guitarra. Mira por acá, por favor. Uno, dos, ¿sí? nada más. Pero si nos vamos a invitar que nos acompañen un minutico Vamos a pedirle a los niños gratuitas contra la meningitis A unos Vamos a invitar a los niños Primero a los niños para que Después se arrepiente, te lo juro! ¡Ay, mira qué linda! quieren, nos sentamos las, las cantidades de ¡Divino! pueden tomar asiento vamos a organizar con los niños entonces uno por uno para ir pasando. En una hora determinada realizando realizamos una pues actividad para concienciar la, la, la, la, la, la, la, la importancia de prevenir, prevenir, prevenir, prevenir la delictiva por venir. allá, miren! les presento a Nick, más valiente. ¿Eh? Sí. Mírame, Nico, Nico, Nico, Nico. Nico ¿sí? mira, mira, mira, Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira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 Mira <risa> el Le vamos a poner una sticker acá. ¿Cómo ¿Pero qué?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 ¿Qué pasó? mira, aquí? El ¡Ay, Pipe! Ay, pipe. Ay. Ay. No, ella va a se va Mi familia y y en mi familia. la a las No, no, no, no, por tan fea gracias listo mira aquí tú te vas un abrazo y se pasa por comida fea mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira mira Ah, sí, entonces, un saludito, así, un saludito. Vamos a mover las manos, sí. los niños. ¡Adiós! ¡Bienvenidos! acá? ¿Acá? está claro contratando David divino las tres, las tres. Las tres con David con David con David ¡Chau! David. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau! Pero, ¿por qué? Porque a mí también me pegaba. Si sí. Entonces tú tenías tu fitas, este caso, cada vez sí. sí. que te vas a hacer un sí. uso del servicio. Ahora sí, la real. Sí. Por cada servicio tienes que pegar un vale. Estos es por ahora están pisos. Aquí está la real. De los servicios, todos los sí, que médicos que, que en este utilizado el sí, Este es el plan sí, integral, este es el del plano odontológico de Igual acá está tocarme el contrato. Galaxies, de salón, sí, gracias, Sí, el todas sus papitas. Sí, también que Estos son los que se van a entregar por cada consulta. Cuando se termine, entonces puedes O pues cuando la también para la y que ¿qué un toma o cuando lleguen a la institución, al, al, al, al, al Acá está el, el cuadro médico, la del usuario, todos los que <tosolo ii> <rit 52 junge crazy caveats> mirar acá <gil cùng> Camila, acá. Sí, sí. Desde y que no, Acá adito. está la vida de los la